Estamos informando y, por supuesto, dando a conocer detalles para que usted también pueda tomar en cuenta los consejos que le estamos brindando. En caso de que usted tenga una mascota en casa o esté pensando en adoptar una mascota, para tener una mayor relación, mejor comunicación con nuestros animalitos. Además, seguramente usted en algún momento ha escuchado hablar acerca de reactivar la conexión perdida. ¿Específicamente sabe a qué me estoy refiriendo? Pues estos puntos los estaremos abordando a continuación junto a Sandra Paulín, comunicadora... Intuitiva, animal. ¿Sabes sí. cómo está? Exacto, Buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenida. Es un gusto. Ya forma parte de la familia del lado verde y además es importante conocer estos detalles, ¿no? Porque muchas personas somos amantes de los animales y tenemos animalitos en casa, pero a veces no sabemos no cómo tener esta buena relación o que nos haga caso al momento de sacar a pasearlo, entre varios aspectos, ¿no? Y es importante eh, reactivar la conexión perdida. ¿A, ¿a qué se refiere esto? Es simplemente el hecho de que podemos comunicar en una forma que se llamaría telepática o teleempática con los animales. Entonces uh, mi meta es simplemente, porque yo, a mí me pasó un episodio una vez de total uh, suerte eh, con un gato y de ahí empecé a... ...a investigar qué es eso que recibí como información... ...que era una, una información muy clara y que pude comprobar... ...entonces me di cuenta que sí existían comunicadores animales... ...y que sí podíamos tener informaciones muy claras, muy precisas... ...y que se pueden acertar eh, de parte de nuestros animales o cualquier animal... ...entonces empecé yo a iniciarme en Francia... ...y he vuelto acá, he crecido acá, he vuelto acá hace cinco años... ...y la gente me empezó a pedir comunicaciones con sus animales... Y, y bueno ahora estoy en el punto de darte talleres para que la gente sea autónoma y que pueda también entender mucho mejor su animal tener una mayor conexión de corazón a corazón y que el animal nos enseñe cosas que le enseñemos cosas y que sea muy preciso acertado y muy real porque es así es a la vez mágico y real me gusta lo que dijo de corazón a corazón los animalitos realmente son seres maravillosos Exacto. Son únicos, son seres que sienten, son muy fieles, además ellos muestran el agradecimiento también al momento de tener una casa, cariño, eh, todo. Esto también hace que se pueda tener una mayor comunicación, que ellos también puedan aprender a relacionarse con uno, ¿cómo, es? ¿Cómo se hace?, ¿cómo se llega?, en realidad, la, para ellos la comunicación, lo que llamamos ahora comunicación intuitiva, que existe desde unos 20 años, empezó en Estados Unidos, llegó a Europa, eh, es algo que ellos tienen absolutamente naturalmente, Est están comunicándose con nosotros 24 horas sobre 24 horas, nos escanean, saben cuáles son nuestros problemas, de quién, por qué estamos llorando, qué pasa con el enamorado, saben exactamente todo. O sea, para ellos el problema es que nosotros tenemos 60.000 ideas, al día, eh, somos seres muy mentales y, y entonces ellos no logran comunicar eh, porque nosotros no logramos percibir y además que bueno la mayoría de la gente piensa que no existe eso, ¿no? Entonces, lo, que, lo importante más que todo, claro, a mí me gusta mucho la idea de, de que la gente tenga, eh, sea consciente de su potencial y sea consciente de que no somos más que grandes animales, que somos de igual a igual, por esa, ese mismo modo de la comunicación. Pero ellos también tienen muchos mensajes que decirnos, que van más allá de me gusta más el pollo que el pescado o esas cosas, que pueden, ser, pueden lograr ser mucho más... Eh, Espirituales, como consejos de vida, como muchas cosas. Si bien los animalitos no hablan, nosotros llegamos a entender lo que ellos nos están. Queriendo expresar, sí. ¿no? Llegamos a entenderlo, pero ¿cómo entendemos también sus emociones? ¿Cuáles son las emociones que tienen ellos? ¿Cómo expresan para que uno pueda darse cuenta de lo que nos quieren decir? Bueno, primero tienen unas, vamos a decir, unas cinco emociones básicas. No tienen todo el campo que tenemos nosotros, pero pueden tener eh, celos, pueden tener ira, pueden tener miedo, pueden tener tristeza, um, eso básicamente y en realidad lo sabemos cuando por ejemplo nos vemos de viaje y tenemos una super conexión con nuestro perrito o gato hay momentos en el día en que decimos mmm, cómo se estará sintiendo o algo me llega pero cómo pensamos que eso no existe entonces pues sí. lo paramos ahí en la parte mental la verdad es que tenemos esa super conexión con ellos y nada más eh, relajando la parte mental conectándonos primero nosotros mismos en el momento presente que es lo que ellos nos enseñan entonces podemos sentir en nuestro cuerpo todas sus emociones, que es lo que me pasa a mí cuando me piden una comunicación con un perro que no es mío, que no conozco pues puedo sentir si se siente angustiado, si se siente agitado puedo sentir su personalidad porque cada animal tiene su personalidad claro. propia y nada más eh, es um, aceptar recibir que es lo que nos cuesta como seres humanos porque bueno, hay que por eso el, el taller trata primero de eh, conectarse con animales que no son nuestros, para no proyectar cosas sobre ellos, porque al, a lo mismo que pensamos conocer nuestro novio, nuestro hermano, nuestro papá, eh, sí. pensamos conocer nuestro animal y no es siempre el caso. Hay muchas cosas que proyectamos de nosotros en ellos. Entonces la cosa es reactivar primero con animales que no conocemos y a ver qué recibimos y que el, el guía que soy yo pues, les dé confirmación y a ver cómo lo sienten en, en, cada uno en su, en su cuerpo cuando recibe una comunicación que es verdadera. Y volviendo a su casa, cada uno podrá hacer exactamente lo mismo con su animal porque ya habrá reconectado sus capacidades. En el taller también, eh, no solamente están tocando abordando estos temas, no también mucho, por ejemplo, tenemos un sector de mascotas extraviadas. Mm. ¿Este tipo de conexión también ayuda tanto a la persona como al animalito ¿En caso de que llegue por mala suerte a extraviarse? Lo que es común acá en La Paz, a mí me llaman mucho para esos temas de animales perdidos. Eh, lo único que puede ayudar es comunica la comunicación intuitiva en este campo... Es como siempre nos conectamos con el animal, entonces sabemos primero cómo se siente, lo cual ya alivia o no el, el guardián del animal, primero vamos a ver si está vivo o no, luego vamos a ver cómo se siente, si está angustiado, si está perdido, más bien si está muy bien, porque pasan muchos casos de animales que alguien nos recoge y que después tienen un nuevo hogar. Lo segundo es que el animal nos da informaciones en cuanto a su contexto. Está con humanos, donde se encuentra? ¿En un bosque? ¿En una casa? ¿Hay luz? ¿No hay luz? Um, entonces, eso ayuda. Ahora, el mismo animal, como no sabe decir estoy en la calle 31 de y piso 6, okay. el, com el comunicador no puede saber exactamente dónde está, pero sí puede tener eh, eh, indicios. Eh, si está en la misma ciudad, si está, qué está viendo. Entonces, más o menos se sabe, bueno, yo logro sentir más o menos si, si, si siguen en el mismo barrio, si sigue en la misma ciudad o no, pero no puedo garantizar jamás que encuentre exactamente claro. el predio del animal. Lo único que hace la comunicación intuitiva es que es una forma de ayudar. Además que no solamente está ayudando, ¿no? sino a que uno, eh, un, la persona pueda mantener la calma, ¿no? por decirlo, porque es una angustia terrible sí, sí, sí. si es que se pierde nuestra mascota, claro. que nosotros decimos es mi hijo o mi hija. ¿no? Totalmente. Esto también nos ayuda a nosotros poder mantenernos calmos. Exacto, o sea, ayuda al mismo guardián a ya no tener tanta angustia porque pasa que el animal como está conectado siente. con su guardia, siente por eso es que no es bueno eh, que por ejemplo bueno, lo que suele pasar, mandamos fotos mi eh, animal se perdió y ay, todo el mundo, ay, pobrecito, le mandan así eh, mascaritas con lágrimas sí. no, o sea, lo primero que hay que hacer es focalizarse eh, visualizar lo positivo nada más entonces, bueno, la mayoría de los casos a mí, me, a mí personalmente no me ha pasado mucho que el animal se encuentre mm, muerto. Aquí, bueno, pasan casos de rapto, casos de pasadas... Pasan también que el mismo animal eh, es difícil entenderlo... ...pero tiene su propio albedrío, y su propio destino... ...y a veces cambia de guardián. Es así. Entonces, nada más saber que está bien, que está... ...al menos con alguien comiendo, que no está triste... ...sí que apacigua mucho y es bueno para los dos... De todas maneras. ¿Dónde la podemos encontrar con estos talleres? Porque estoy segura que a muchas personas también les interesa poder acudir con sus mascotas, ya sea que los tengan desde pequeño, que recién hayan adoptado, porque muchas de estas mascotas, recordemos, que son rescatados, que son rescatados del abandono, que son rescatados de la calle. Sí. Entonces también a veces hace falta este tipo de trabajo. ¿Dónde encontramos estos talleres? Ahora estoy dando un taller en el centro de Ottawa, pues soy parte del equipo del centro de Ottawa. Yojeta. Sí, esta sí, pues, eh, exactamente, y va a ser este 28-29 de julio para este taller y he puesto pero, mi número de teléfono para que cada uno se pueda inscribir y eso, el Centro Tawa es un centro muy interesante en cuanto a, eh, porque a la vez quiso juntar a la vez la parte espiritual holística, de la que yo soy parte, y los científicos, que para mí no, no son cosas separadas, o sea, los científicos están yendo más y más en, justamente en esa búsqueda ah. y certificación de todo lo que hago yo, por ejemplo, entonces por eso es, es un buen, súper, súper, un centro súper innovador y muy importante aquí para La Paz. ¿Hay algún cupo limitado? Tal vez. Eh, ¿Las inscripciones ya están? Las inscripciones ya empezaron, hay gente inscrita, eh, lo que pasa es que si sí hay descuento para las 12 primeras personas inscritas. ¿Requisitos? Mm, bueno, ser mayor de edad, sí, claro. eh, después tengo un documento en que ya, ya he puesto los requisitos exactos, ah, yeah. eh, que solo falta que me lo piden, se los envío. Y bueno, requisito principal es ser amante de los animales y venir principalmente para ayudarlos a ellos. Perfecto, en pie de pantalla usted tenía el número telefónico para que pueda comunicarse, no quede fuera de este importante taller que sin duda va a servir muchísimo a las relaciones que usted tenga con su mascota y sobre todo si está pensando tener un nuevo miembro en su familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, muy lindo este tema y sin duda la vamos a tener en una siguiente oportunidad. Con mucho gusto. Buenas noches, gracias. Gracias. Pausa y ya volver. Se